Me compro cosas, luego las vendo, así me saco el dinerito que no tengo Sí, para ti, sí, para mí, sí, sí, para mí Hazme una rebajita No negociable, guapi Se vende, se cambia, se regala Tu grupo de Facebook